tienes cuidado y te sales de la realidad en los lugares equivocados, acabarás en los backrooms, donde no hay más que el hedor de la moqueta mojada, la locura del monocolor y el incesante ruido ambiental de las luces fluorescentes en su máxima expresión, y unos 600 millones de kilómetros cuadrados de salas vacías segmentadas al azar en las que perderse Dios no quiera que oigas algo que se pasea por ahí porque seguro que te ha oído ¿Qué son los niveles? Los niveles normales forman el marco de los backrooms, y varían mucho en tamaño, peligro y habitabilidad. Los niveles típicos, por el valor de lo típico que se puede esperar de los backrooms, suelen tener un tamaño infinito, aunque no se desconocen los niveles limitados, y a menudo provocan una sensación de extraña familiaridad a quienes se encuentran en ellos. No se puede confiar en las leyes de la física y la naturaleza tal y como las conocemos en las profundidades de los backrooms. Sin embargo, algunos de los niveles más hospitalarios y estables albergan comunidades prósperas, y algunos habitantes han conseguido sobrevivir incluso en los niveles más peligrosos. Las entradas y salidas de cada nivel están catalogadas de la mejor manera posible, ya que a menudo es necesario hacer una retirada apresurada. Un consejo importante que hay que recordar es que los niveles son ocasionalmente propensos a la inestabilidad. Teniendo esto en cuenta, la documentación de cualquier nivel está sujeta a cambios sin previo aviso. Los niveles marcados con sin datos aún no han sido suficientemente catalogados. Si tienes documentación de testigos presenciales de alguno de estos niveles, por favor, contribuya con su hallazgo a la base de datos. ¿Qué son las entidades? El término entidad cubre un gran rango de criaturas nativas en los backrooms en lugar de nuestra propia realidad. Desde habitantes amables con inteligencia humana, bestias inconscientes, hasta criaturas cuyas motivaciones y habilidades escapan de nuestro entendimiento. Cada entidad tiene comportamientos, hábitats y necesidades fisiológicas únicas, catalogadas por testigos en nuestra base de datos, pero si hay dudas, una buena regla a seguir es dejarlos estar, por el bien de usted y el de la entidad. Pueden existir cuentas en conflicto en la base de datos, y confiar en su instinto es la mejor manera de sobrevivir. ¿Qué son los niveles enigmáticos? Los niveles enigmáticos son áreas en los backrooms que no tienen una posición ordinal y son considerados muy misteriosos. Algunos de estos niveles son seguros por lo que sabemos, pero otros pueden ser peligrosos, aunque esto es menos común. Estos niveles tienen propiedades más extrañas que la mayoría de los otros niveles por lo que se le dan nombres o números propios. Muchos de estos niveles fueron descubiertos recientemente. En teoría, puede haber aún muchos más niveles por descubrir. ¿Qué son las subcapas? Las subcapas son lugares que suelen añadir más detalles a un nivel existente. Hay dos tipos de subcapas subnivel y salas los subniveles son niveles que están relacionados con su nivel principal pero siguen siendo su propio nivel las salas son lugares que son demasiado pequeños para ser considerados su propio nivel normalmente son lugares en un nivel existente pero no siempre es así ¿Qué son los objetos los objetos, también conocidos como artículos o artefactos, son herramientas, armas, consumibles y otras cosas que usan las personas en los backrooms. Muchos de ellos siguen las reglas de la realidad normal. Otros son modificados o afectados por los backrooms y algunos son creados por o se encuentran exclusivamente en los backrooms. Algunos de ellos son peligrosos mientras que otros son cruciales para tu supervivencia. La diferencia clave entre una entidad y un objeto es que las entidades están vivas.